Si hubiera que volver de vuelta a la Malvinas, yo iría. Iría de vuelta con mucho, mucho orgullo iría de vuelta. Iría como, como, así como yo lo, lo, lo digo, así lo hizo mi compañero también. Porque la mayoría que estuvo en la Malvinas quiere ir de vuelta. Tenemos un soldado, el soldado Poltronieri, por ejemplo. ¿no? Eh, todo el grueso de más de 800 eh, británicos rodean el monte y ante el número ínfimo de soldados que había ahí, alrededor de entre 90 a 100, eh, reciben la orden de replegarse para formar un frente más grande con otras fracciones. Entonces le dicen a Poltroneri que se repliegue. ¿no? junto con todos los compañeros y él estaba te, había escuchado el día anterior una noticia que corría por las trincheras un, un superior de él, el día anterior había recibido una noticia de que era padre ¿no? había sido papá, primerizo primer, y él contento soy padre, soy padre ¿no? con eso, entonces el soldado Polteneo, cuando recibe la orden de replegarse, él le dice, mi subteniente, replíquese usted y mis compañeros, usted que tiene familia. Nosotros empezamos a replegar. Y en un momento yo lo entré a buscar. Y no estaba. Entonces miró hacia atrás y él estaba apoyado contra una especie de roca y él tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba, y tiraba. Y tiraba. Yo le estaba, vamos, car, vamos, vamos. Yo le decía que volviera, que volviera, que volviera. y Él dice que no, me quedo, me quedo, me quedo, bueno Y ahí lo pierdo de vista. yo Andate porque puedo tener familia, yo no tengo a nadie. Que yo lo putié, lo reputié. Y él se queda solo con su ametralladora y la ametralladora de un compañero de él, un tal Oris Berger, que había fallecido. Y así, con las dos ametralladoras. Él los mantiene a raya por seis horas, solo contra 800 por seis horas, hasta que agotó totalmente la munición. Y después de agotar la munición y destruir las armas para que no le sirvieran al enemigo, él se va caminando hasta a replegarse para juntarse en Puerto Argentino con los otros compañeros. ¿no? Y al soldado Poltronieri salvo ahora que se le ha hecho una película como El héroe de dos hermanas, no lo conoce la mayoría de la gente. Y esa película que habla de su heroísmo y que está basada en el reconocimiento del circunstancial enemigo, porque Pontroné volvió y, pas y le pasó lo de la general, ¿no?, de la, de la gente no tuvo trabajo, este, fue despreciado, este, hasta intentó suicidarse, la suerte que tuvo que se le rompió la rama, <risa> entonces este, quedó desmayado ahí en el, en el piso, lo encontró el, el propio hijito y, y así lo, lo salvó. Eh, pero los ingleses, al ver la resistencia esa e indagar quién era, qué batallón estaba ahí, y le dijeron, batallón ninguno, era un soldado, no puede ser, era un fuego de distintos ángulos y durante seis horas era uno. Y al poder recoger las filmaciones de los camarógrafos de guerra, de los corresponsales de guerra, vieron que en la silueta, con el visor de luz residual nocturno, de, este, era la, siempre la misma, y era la de eh, Omar este Oscar e Ismael Pol, Poltronieri. ¿no? Bueno, ellos vinieron a buscarlo, lo, lo llevaron a Francia, y en Francia lo hicieron encontrar con uno de los soldados heridos por él, no en ese combate, y ahí lo condecoraron cuando Argentina ni siquiera trabajo le había dado. La vergüenza, eh, bueno, se les caía, caía la cara a las autoridades correspondientes, entonces después de la condecoración de Inglaterra tuvieron que reconocer su heroísmo y aquí le dieron la cruz del valor, al heroico valor en combate. Le quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Río Negro, a los chicos que estuve a la mañana, los que estuve ayer, también en la escuela haciendo la charla, eh, un abrazo muy grande y ya está pronto en la fiesta de la manzana. Vamos a estar acá. Así que de ya gracias a todos.